La matria es un territorio utópico, un territorio de la imaginación que nos permite pensar en este proyecto en el futuro en términos de deseo. Es por tanto un territorio geopolítico, geopoético, geopsicodélico en el cual eh, caben todos los cuerpos, los cuerpos racializados, los cuerpos eh, femeninos, el universo queer los ancianos, los niños, todos aquellos que sistemáticamente han sido eh, separados, invisibilizados, raleados del estado-nación, del estado patriarcal que define la patria. Eh, la matria, por tanto, tiene una relación con el cuerpo directa que, que le permite ser y que él pone a esos cuerpos en contacto con la naturaleza. Así que no solamente los cuerpos humanos tienen un lugar, sino los cuerpos eh, animales, los cuerpos vegetales, los cuerpos minerales. Es también un lugar donde eh, perder no importa tanto y sin duda ganar no importa nada. Eh, la matria es el dialecto de la ficción que permite muchos renacimientos y que sobre todo posibilita que desapropiemos el lamento, eh, desdramatiza el dolor, abre ventanas hacia la ternura, hacia lo cursi y posibilita que podamos reírnos de nosotros mismos y dejarnos de sentir tan extraordinarios. La caracteriza el lenguaje y esa máquina de pensamiento que puede eh, encarnarse en el cuerpo. Por tanto, la matria eh, nos permite restaurar la vida, derruir las estatuas y ponernos a salvo de nuestras taras y catástrofes históricas. Quisimos que este proyecto de escritura coral tuviera la participación de muchas voces. Para recoger estas imaginaciones, pedimos ayuda a la plataforma Muy Guaso, esta revista feminista de gran alcance, tan comprometida con sus ideales. Fuimos afortunadas de que ellas aceptaran y es así como a través de su espacio pudimos recoger las expresiones de muchas comunidades culturales en el espacio de la virtualidad. Para ello usamos el formato del tweet, un formato que dialoga profundamente con la estructura del sueño y del trauma, porque todos ellos se manifiestan como un flash. Recogimos pues muchos tweets con los que vamos a trabajar esta nueva narrativa coral de este gran mundo, este gran cosmos que es la patria llamada Bolivia.